¡Hola, leones! ¿Cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo para el canal y estamos en Friday Night Pumpkin. De nuevo, con un nuevo mod. Felicidades. Gracias, gracias. No, estoy súper feliz de jugar un nuevo mod. Pues sí. Bueno, empecemos. ¿Por se ha parado? Da igual, da igual. Dejémoslo. Seguimos. Vamos a entrar. Eh, eh. Nada, si, si le puso espacio para, para ir a, una, a un sitio oh, eh, o sea, escape para ignorar esto. Yo le di escape porque no quiero ir ahora. Yo solo ni único que quiera jugarlo. Story mode Si vamos a jugar un mod que es como de Thor. Mira, ahí sale es el nombre. No lo veis, porque sale a la otra esquina O sea, que es un mod en, en el que Es contra todo. Que es como una persona, pero es que, eh, se supone Que sale semana 1 y sale ahí el S Que ya lo hicimos, pero en realidad no, es la semana de todos Lo que pasa es que es como que no es hay una forma de masterizada que se ha hecho, pero que nada... No he podido descargarla por alguna razón. Es como que no me deja... Solo me deja la normal. Y así es... Es es rápido. ¿eh? 20 palios joder, ¿Qué me pasa? Y encima de puntuación se... ¡Oh, Dios! ¡Qué rápido! ¡Oh! ¡Es un robot gigante! no estás viendo? Es, es... Oh, yeah. ¡Es un robot gigante! ¡Dios! Oh complicado, ¿eh? Bueno, no es tan complicado. Me aburre porque esto es, esto es muy fácil. Aunque no lo crea, y es que para mí yo, yo me he conseguido mods mucho más difíciles. Y me gustan los mods muy difíciles como el de Sarby. Si os acordáis. O es que este ya no subí todavía. Está buena la música, ¿eh? Aunque esta es la última, ¿eh? ¿Ya está? Esa es la última canción, solo el vídeo ha durado 4 minutos. No, el vídeo no acaba sin. Esto no puede acabar todavía. Hay que continuar. Voy a descargarme un mod lo más rápido posible Para que la gente lo vea Esto no se va a acabar aquí No eh, voy a decir y Es que en realidad estamos en el mismo vídeo Acabo de encontrar un mod Un mod llamado Freddy Night Funkin contra Neon Que este juego es Sobre... bueno a ver, estoy en modo, a ver Sobre eso. sí, en la semana 6, aquí sale es, es que hay una dificultad que es crazy Que es más difícil que el, mod, que el modo difícil O sea, humanos en la en... Da igual, No me... salto que va a tardar mucho el vídeo porque estas es, es canciones Ay, espera Oye, más rápido, eh. Mm -hmm. O oh, sea, está difícil, eh. Me va a costar. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. Es muy complicada, ¿verdad? <tose> acabo de perder o sea o sea acabo de perder yeah. ¿Ajá? Yeah. Yeah. <risa> <risa> Tan tan tan tan tan Mucho mejor Conseguido Primera canción Vale, segunda canción Eso me va a costar un montón De hecho no sé nada mal, ¿eh? ¡Un momento! ¡Voy a perder! ¡Que voy a perder! ¡Que voy a perder ya! ¡Que ya he perdido! ¡Jolines! ¿Qué me pasa con este modo? Mm, mm, mm, mm. Dios se va demasiado rápido. Ah. Este es uno de los mods más difíciles, eh. Bueno, le es en esa dificultad. ¡Oh! ¡Me hizo seguir segunda canción! ¡Tecera canción! Ah. ¡No me he a ellos. ¡Por fin! ¡Esta vez sí, no! ¡Has hecho ¡Joder! ¡Tío! ¿Qué te pasa? Ya va, chafadines! Estoy preparada por si aparece otra vez. Oh, es que tío. Ya está. Por fin. ¿Qué pasa ahora? Ah. La típica última canción que siempre es de un monstruo O sea, está como todo... a eh, Ahora están todo el mundo... Ahora... Yo soy eh, azul entero y... ¡Ay, ¡Oh, Dios! En eso no lo consigo Esa es la última canción ¡Oh, mira! el típico persona que se cree que es Naruto ¿Lo conseguí? ¿Y está? ¡Oh, Dios! tirando todas las teclas pero en la realidad no lo que pasa es que estoy aquí como fallando un montón de veces oh dios parece que iba tirando toda tecla ¿eh? pero en realidad no está aquí intentándolo y estoy fallando un montón no, ¡No! ¡No puede ser al final debíamos enviado las biblicutadas a, a los <tose> Sí, la verdad es que es el tip, la tipo de persona que se cree que es Naruto. No, aquí no se acaba, ¿eh? Esa es la parte más difícil porque aquí es no donde había perdido antes. Bueno, creo que nada, no, era más adelante. Ay, me quiero dejar pero si no puedo porque ahora me ha me... Oh, man, man, then, then, then It's just another tenía que darle la tecla en esa parte porque en el final como que sabía que tenía que darle porque ahí salía un montón de teclas no digo porque oh jasepigro por papá que se ha salido oh por favor dime que se acaba ya lo he conseguido lo he conseguido Han conseguido Bueno, espero que os haya gustado el vídeo Esta vez sí, porque ahora está bien un vídeo de eso Espero que os haya gustado Dadle a like, suscribiros Y adiós